Bueno, entonces aquí estamos en Nueva Guinea con el compañero Heider Omar Kandray, que es un compañero que trabaja con uh, el programa Zurrezero. Um, Heider, usted uh, uh, estaba presente aquí durante el periodo del fallido esta uh, golpe de Estado. ¿Nos puede explicar un poco su experiencia durante ese tiempo? Este periodo fue en eh cuanto al año 2018, eh, los movimientos iniciaron a intensificarse eh, hasta más o menos 19 de abril. Eh, dentro de, los prim de las primeras marchas que hicieron eh, encabezado ¿verdad? Este, bajo las orientaciones de doña Francisca Ramírez, la, que la conocemos como La Chica, eh, ella era pues quien estaba al frente, al mando de todas las organizaciones en cuanto eh, a los movimientos de, de las marchas. Eh, en un momento pues nosotros como trabajadores del Estado, como simpatizantes del Frente Sandinista, eh, nos encontrábamos en una actividad eh, acá frente al INS. Estábamos este, en una actividad ahí, una alegría, había danza, había presentación de números culturales. Eh, en esa misma fecha ellos organizaron una, una caminata en las principales calles de Nueva Guinea. Nosotros nos encontrábamos enfrente a Lins, en la zona 4, calle principal. Y la caminata pues eh, en ese momento, cuando se aproximó a Lins, eh, ellos marchaban sobre en las calles de Nueva Guinea, al llegar ahí frente a Links pues ellos se aproximaron, ¿qué? Como algunos 5 metros, eh, hasta llegar al cordón donde nosotros nos encontrábamos. Nosotros estábamos en nuestra actividad, eh, en su momento cuando ellos ya este, se aproximaron a 2 metros, 1 metro ya, entonces ellos, ellos iban de hecho preparados para atacarnos. Porque supuestamente fue una marcha pacífica en que ellos no tenían por qué estar acercándose a ustedes. Sí, en ningún momento fueron marchas pacíficas, la verdad. En ningún momento fueron marchas pacíficas porque eso fue a lo inmediato que recibimos ataques de, de, con piedras, más que todo con piedras fueron, eh, donde muchos compañeros salimos lesionados en, ese, en esa... En esa en ese ataque pues así con piedra, porque fue a pedrada que nos agarraron. Bueno, yo salí lesionado, tengo una fractura en el cráneo, porque me cayó una piedra en la cabeza. Y muchos compañeros nuestros lo que hicimos fue eh, retirarnos del lugar, del eh, costado este. Ma, eh, nosotros nos replegamos hacia buscando hacia el mercado, ahí nos fuimos este, al suave distanciando, distanciando, y pues pasó, eh, prácticamente eh, golpeado solo de nuestro lado, hubo pues en la actividad nosotros porque no estábamos pensando en ningún momento en agresiones. Sí, fue eh, una actividad cultural, Cultural, ¿no? sí. Eso, pues, ya después el problema se fue agrandando más, ya eh, nacieron los tranques. Eh, en los tranques era este igual, liderados por doña Francisca Ramírez eh, en los tranques era muy complicado para nosotros, incluso para cualquier ciudadano que no tuviera eh, opinión en partidos políticos, era digamos era difícil pasar en esos puntos y cosa pues que estábamos rodeados, en Nueva guinea estábamos rodeados, la salida a todas las colonias teníamos tranques casi, teníamos salida a Los Ángeles teníamos acá en la lechera que nos cubre un, eh, muchas comunidades y salida allá este San Juan, teníamos prácticamente no podíamos salir de Nueva Guinea entonces circulábamos y con temor circulábamos acá solamente en Nueva Guinea y mucho menos nosotros digamos... en el, José, en el casco urbano solo casco urbano pues porque la gente no se quería exponer en esos tranques había, este, estaba, digamos, eh, había mucho, muchas actividades. Este, ahí habían personas con máscaras, habían personas portando armas de guerra, este, eh, de todo tipo de armas había. Entonces una persona no se iba a exponer. Donde ahí esa gente había gente en estado de ebriedad también. Y una persona en estado de ebriedad es muy peligrosa. En mi caso pues yo en una ocasión tenía una emergencia de viajar hacia la comunidad San Francisco y tenía una emergencia ir a hacer un mandado personal y tenía que pasar un tranque ahí. Entonces este, al momento de pasar yo iba con mi esposa, era un, un, un mandado con mi esposa que íbamos a hacer y una persona ahí me reconoció que yo trabajo para el programa Suracer y que soy eh, simpatizante, militante del Frente Sandinista y entonces pues bastó para que a mí me bajaran de mi moto personal porque no era la moto del Estado eh, me la quisieron quemar, no la quemaron pues porque yo este, salí a la defensiva porque algo que, que me ha costado un montón de tiempo para obtener mis bienes y pues yo salí a la defensiva Estuve ahí como cualquier, este digamos, eh, eran como cualquier sicario estas personas porque me pusieron un, un cuchillo en lo que fue el, el, el pescuezo. Y yo decía, bueno, hasta aquí llegué. Porque ahí me lo estuvieron sobando, me estuvieron amenazando con el cuchillo. Una persona en total estado de ebriedad era. Entonces yo dije, este esta persona pues no sabe lo que está haciendo. Claro, pues ellos sabían... Eh, hasta, cierto, hasta cierto punto eh, bueno pero al, al finalizar ahí pues ellos no me quemaron la moto eh, me manearon de las manos, me manearon de los pies y me llevaron a una casa eh, privada lo que pasa que la casa no estaba habitada en ese momento ellos pues a esa casa agarraron casa este de manera pues este atrevida, diciéndolo así, si una casa estaba, no había familia, la abrían, dañaban los candados y ellos se apoderaban de esa casa porque en ese lugar tenían dos casas ellos. Entonces, al estar ahí, ahí me tenían pues, este como este, secuestrado, estuve aproximadamente de tres a cuatro horas ahí recibiendo golpes, patadas, eh, amenazas, encañonado con escopete, encañonado con una pistola, eh, con gente enmascarada, con pasamontaña. Y fue difícil, pues. Y el único delito era que yo eh, le trabajo al Estado. Eh, a mí nadie me puede decir de que yo le había hecho daño a alguien. Y nosotros, como militantes, estábamos bajo una orientación nada más que era el resguardo de las instalaciones de, de las instituciones y eso era lo que hacíamos, ese era el llamado a nadie, en la, nosotros como militantes del Frente Sandinista a nadie se amarró, a nadie se golpeó, prácticamente estábamos a la defensiva de hecho pues tenemos sangre, tenemos carácter y tenemos que defendernos también y eso fue pues lo que pasó en lo que fue el año 2018. ¿Y por qué le soltaron? Eh, hubo una persona que estaba también ahí dentro de los tranques, que él conocía mi comportamiento. Él fue quien tomó la iniciativa de hablar con, los, con las personas que estaban en ese tranque y liberarme. Si no hubiese sido por él, pues no sé qué hubiese pasado. Tuvieron secuestrados de acá de Nueva Guinea un compañero de, San, de Los Ángeles. Ese compañero recibió dos impactos de bala. Uno eh, escasamente en lo que fue la piel, acá en lo que es el cuello, y uno en lo que fue la cadera. Ese compañero eh, es, retirado, es retirado del ejército él y él venía tranquilamente a pies porque él tenía que pasar a ese poblado de Los Ángeles hacia Nueva Guinea, había un tranque, que en ese mismo tranque fue el que yo estuve, sí. ahí secuestrado. Entonces ese compañero iba pasando a pies y lo identificaron que era sandinista, y igual le pasó. Hubieron este, incluso hasta compañeras mujeres que ellas fueron este, perseguidas ahí por el hospital ahí ellas fueron perseguidas incluso pues ella la salvación de ellas fue ingresar al hospital y ahí en las diferentes salas ellas este se, se les confundieron algo a los compañeros estos a los que las perseguían o, o, o sea un grupo de, de hombres sí con pasamontañas le, con armas con todo ellos armados armados le, le, le, les le, persiguieron le perseguía y ella para salvarse ¿Se metió al hospital, al hospital y se mezcló con las, con las personas? los pacientes que estaban, ellas se, se digamos, eh, se tiraron a las camillas, incluso hacían como que eran pacientes y así ellas se salvaron. No respetaron el hospital, ellos se metieron y la buscaron y, y no pudieron pues este, dar con ella. Okay. También en este, una, una ocasión había una tarde cultural, este, eso ya en medio de los tranques, eh, nosotros como institución eh, en esos momentos el, el, la, la situación era tensa, todo el mundo andaba estresado, preocupado porque era la muerte pues la que estaba en esos tranques y en ese periodo era la muerte la que te andaba persiguiendo porque cuando a mí me liberan también yo me fui amenazado para mi casa, ellos decían de que si me volvían a ver en mi institución o en el departamental o por la alcaldía que me iban a llegar a quemar la casa que me iban a quemar vivo ahí en la casa entonces de hecho pues como humano no siente el temor pero tampoco hice caso yo seguí en mis actividades porque no había hecho nada malo y pues gracias a dios aquí estoy todavía hay muchas experiencias porque pues yo estuve al tanto en todo lo que fue el periodo de los tres meses Hubo tiroteo, amenazas de quemar la alcaldía, amenazas de quemar el departamental. Las eh, instituciones del estado quemaron el IPSA, toda la documentación. El, el, Ipsa. el IPSA. ¿Y el Ipsa es parte de INTA o es aparte? Eh, aparte. Entonces no únicamente destruyeron INTA. No. Eh, también destruyeron IPSA. El IPSA, hubo eh, quema de documentaciones eh, del trabajo que ellos han venido realizando. Eh, de lo que es el seguimiento a la finca, lo que es este, la, las actividades de la naturaleza de sus funciones. Eh, incluso hubieron, eh, el delegado que estaba al frente de esa institución hizo mención que habían este, frascos con pruebas de, de diferentes enfermedades y que fueron destruidas. Y esa gente no o se... Sea, el, laboratorio. Sí, el laboratorio? el laboratorio, en laboratorio hubieron, este, destruyeron todo lo que fue equipo. Eh, pruebas, muestras, y entonces ellos pues estaban con el temor de que hubiera un brote de una enfermedad. Dentro del casco urbano, aparte de estar controlando con tranques las salidas, también adentro del casco urbano había tranques, así fue. Sí, así fue. Lo que pasa es que ellos, el tranque principal acá en Nueva Guinea era en la lechera. Después ellos se vinieron tomando el casco urbano también y este, reduciendo el, el perímetro de circulación de la población. Ellos, después de, digamos, de estar en la lechera, se bajaron hacia el puente del Zapote. Venían levantando barricadas de adoquines a donde ellos se, se plantaban, dañaban la, la carretera y levantaban de adoquines. Luego de eso subieron a donde fue, por donde fue el bombazo y levantaron barricadas de adoquines vinieron acá por la Cruz Roja, levantaron barricadas. Sí, una tienda. Y así vinieron hasta que los tuvimos a dos cuadras, más o menos. A dos cuadras los tuvimos y ellos ahí con sus armas, sus pasamontañas y todo. Pues un desorden completo. ¿Y qué es su interpretación de, de la motivación? ¿Por qué estaban haciendo eso? Eh, de hecho, de que esto fue este montado por los líderes que... Eh, en, este, en lo que fue esta zona, la líder ya sabemos que es doña Francisca, ¿no? la chica Ramírez. Ella siempre estuvo eh, adelante en todas las actividades. En lo que, en lo que ya le relaté, ella siempre eh, ahí este, ha venido. Ella en todas las actividades siempre estaba. Dirigiendo. Dirigiendo, ordenando. ¿Y qué fue el papel en su experiencia, Cambrón? ¿Qué fue el papel de la iglesia y los sacerdotes? Bueno, la verdad es que aquí dejaron mucho que hablar como iglesia, como conocedores de la palabra. En vez de ser pacificadores, buscadores de la paz, ellos eran impulsadores eh, para los tranques. Incluso acá en la catedral, en la, en la, en la donde se encuentra el colegio Lasalle, la parroquia antigua, ahí se cocinaba la comida para los tranques, se jalaba en la camioneta de la parroquia, la comida, la alimentación, morteros, municiones y todo se jalaba de ahí. Ese era también este un, él era un cuartel para los, los señores que estaban en estos tranques. Ahí salían encapuchados, salían este de la iglesia, de la iglesia, ¿Y armados, armados con los morteros ahí se encontraban, las municiones para morteros ahí se encontraban y armas de fuego de ahí ahí salían y entraban, eh, era su cuartel. ¿Se puede hablar ahora de la normalidad? Y si se puede hablar ahora que se ha vuelto la normalidad. ¿Cuánto tiempo ha costado llegar a esa normalidad? veníamos avanzando en cuanto al este, en cuanto a la economía porque quedó destruida la economía, los bienes eh, perdieron el valor, eh, la canasta básica, todo eso se fue este, eh, hubo una alteración y el desempleo, no hubo producción. Veníamos saliendo de, de, esa, de ese momento difícil. Y ya la gente estaba volviendo a sus negocios, reaperturando, porque mucha gente cerró sus negocios. Porque ellos patrullaban también en camionetas, encapuchados, con armas de fuego, con morteros. Ellos patrullaban el casco urbano y si te encontraban, digamos, a pie y te miraban, este, te montaban, te golpeaban y te, y te hacían sanganada. Y así fue que quemaron, este, le pegaron fuego a la casa de una compañera. Le pegaron fue. Sí, quemaron dos casas acá en Nueva Guinea. Ah. Dos casas quemaron. ¿Qué pasó en, en los días cuando el Cosset llamaban al, al supuestamente Huelga Nacional? Que se, supuestamente iban a parar todo el país. La gente en ningún momento quiso cerrar su negocio porque de ahí depende la, la economía de la familia. Eh, hablando de pequeños negocios, ¿verdad? En, en nuestro caso. Eh, acá las pulperías nunca cerraron, librerías algunas cerraron y por miedo a, este, a que se presente que llegara a esta gente de, de los tranques a pegarle fuego, a hacer la intimidación siempre estuvo presente, siempre eh, hubo digamos el, ahí la siembra del, del temor y algunos por miedo cerraron pero nadie quiso cerrar y desde prueba de ello, en esta pandemia que estamos atravesando, aquí la gente no hemos dejado de trabajar. Porque somos, somos personas luchadoras, trabajadoras, donde el 70, el 80% de las personas acá nos trabajamos eh, el día a día. Trabajamos el día a día para ganar la alimentación. Entonces, en ningún momento se hizo caso al llamado del paro nacional. Algunas entidades del sector privado, ellas tenían que obedecer, pero también si le preguntamos, yo sé que ninguno quiso cerrar esas instituciones porque se para la producción.